Bueno, pues seguimos aquí en Radio Futuro a través del 107.2 de la frecuencia modulada en rtvfuturo.com Y lo hacemos con los consejos del doctor Amor Juan Bustamante Bueno, pues le vamos a dar ya la bienvenida a nuestra emisora como cada semana, Juan Muy buenos días Buenos días para todos y todas bueno, pues bienvenido una semana más. Esta semana cambiamos de día puntualmente, en vez del martes, el miércoles. Pero bueno, estás aquí con nosotros y nos vas a dar esos consejitos, como cada semana. Sí, ayer no pude por motivos laborales, pero Ajá. digo, bueno, no pasa nada, lo pasamos al miércoles Exacto. y aquí estamos. Después de la Semana Santa, que esperemos que lo hayáis pasado todo bien. Ajá. Y ahora, pues nada, ahora toca ir adelante. Seguir adelante. Eh, y lo vamos a hacer con esa gente que te miente al conocerla, Juan. Esto es como sí, una esta, cosa muy extraña, ¿no? A sí. poca gente hay que hacer eso. Juan, ¿podríamos decir que esto es como otra pandemia? Sí, esto es una pandemia y desgraciadamente esta no tiene vacuna. ¿eh? No. Bueno, pues vamos a, a ahondar en este tema. Este, en esta gente que te miente al conocerla, Juan, cuando tú quieras. A ver, Antes, dos cositas rápidas. La primera recordar que mis libros sí. están a la venta en Amazon, sí. que son tres, y ahora que, claro, es para superar una ruptura, pues si has tenido una ruptura y necesitas salir del pozo. El segundo, nosotros dos, cómo mantener la pareja para que la pareja vaya lo mejor posible. Y el tercero, hasta ahora, porque habrá cuarto. Uh -huh. eh, así no, errores al conocer a alguien. Los errores que se cometen cuando se conoce a alguien y que hay que evitar. Los tres en Amazon, poniendo en el buscador mi nombre, han buscado ante López, se pueden adquirir. Ajá, y lo segundo que sí. quería decir es que siempre hablo en general Que hablo tanto para hombres como para mujeres Que hay mujeres que mienten y hombres que mienten Y mujeres que no mienten y hombres que no mienten Exacto Aclaro todo eso Pues aclarado bueno, ahí, este punto Vamos con esa gente que miente al conocer ¿eh, la Juan Pues a ver, eh, la gente que te miente al conocerle eh, Como sabemos hay mucha gente Que le da miedo o le da vergüenza Decirte que no le has gustado Que no le has encajado o no le has interesado entonces, ¿quiénes son esas gentes? Tanto presencial, es decir, en directo como yo digo, cuando los ves en persona, como por las redes, por las redes sobre todo, o sea, claro. por las redes y las aplicaciones de conocer gente, y entre el 99,999%, diría yo, porque como se aprovechan de que están en un medio en el que no te ven personalmente, pueden poner lo que quieran y la otra persona, como no te ve, te ve por fotos y poco más, ...se lo tiene que creer, es decir, esto es como, ya sabemos, como en los currículums... ...mucha gente miente cuando va al trabajo, intenta poner todo lo maravilloso... ...cuando no es tan maravilloso, entonces, ¿cuándo suele pasar esto? Pues cuando, por ejemplo, en aplicaciones de conocer gente, que ya hemos hablado... ...algunas veces de ellas, que si el Tinder, el Badoo y toda esta, pues eh, cuando te dicen... ...una frase, como por ejemplo, una vez que estás hablando con esa persona... ...y has quedado en persona, y te ha visto y no le ha gustado... Físicamente, claro, porque se supone que antes de verte eh, tenía mucha conversación contigo y cuando te ha visto físicamente no le ha gustado. Y te dice una de las frases que me hace mucha gracia que es yo sí. es que ahora no quiero estar con nadie. Ajá. La frase y, típica. Claro, ¿El cómo? La frase típica, Juan. Sí, sí, la frase típica. Yo cuando me dicen eso digo, qué casualidad que antes de verme estabas interesada o interesado, eh, en, interesada en conocerme en mi caso, eh, como siempre cuento cosas que me pasan, estaba interesada en conocerme y después de verme me sueltas que es que no quieres estar con nadie. Uh -huh. Y le digo, si nos hemos conocido, como pasó en aquella ocasión, por una red de esta de conocer a gente, si tú me estás diciendo que no quieres estar con nadie, ¿no te parece el sitio menos indicado meterte en una aplicación de conocer a gente? Y digo, está claro que es una mentira. Es como si dices, yo quiero estar solo, tranquilo y en un sitio relajado y te vas a un estadio de fútbol a ver un partido pues evidentemente es todo lo contrario, pues aquí igual, ¿no? Entonces por eso es gente que miente en el sentido de no, no, yo mmm, estaba muy bien contigo hablándote y cuando te he visto te digo que es que no quiero conocer a nadie, ni estar con nadie uh -huh. entonces casi es una aplicación de conocer a gente una gran mentira que hace mucha gente Una excusa que se pone, ¿verdad Juan? Claro, es una excusa muy mala que evidentemente no hay por dónde cogerla, que es una absoluta mentira que no tiene ninguna justificación porque es lo que acabo de comentar. Si tú quieres estar solo realmente... Yo, por ejemplo, cuando he querido estar solo, lo que menos se me ocurre es meterme en una aplicación de saber de conocer a gente. Porque ahí no estás dando la imagen de quiero estar solo, sino al contrario, estás dando la señal de quiero conocer a gente, no quiero estar solo. Entonces, por pues eso, ¿no? Es una mentira que yo... yo, yo es que se lo he dicho, digo... Me parece increíble que me digas eso. Pero bueno, eh, otra de las cosas que te dicen esta gente que te miente cuando no te conocen y no le ha gustado, por eso te miente, si no, no te mentirían, lógicamente, es eh, cuando una vez que te ha visto, eh, el día siguiente, que esto también es muy típico, eh, todos sabemos que antes de verse te escribe mucho, tanto por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por donde sea. Y después de verte cuando no le ha gustado, cuando antes, por ejemplo, estaba en el trabajo, sí. escribía y se sacaba tiempo y decía... Hola, ¿cómo te va? Pues yo aquí en el descanso del trabajo. Hoy estoy muy liada, tengo mucho trabajo, muy liado, tengo mucho trabajo. Y ahora de repente, al día siguiente después de verte, ya no te escribe en el trabajo. Y cuando tú le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te ha ido? Es que hoy no, no me has comentado nada. Sí. Es que estuve muy liado en el trabajo, como ya hemos dicho otras veces. Sí. Y dices tú, qué, qué casualidad que antes de verme me escribía en su descanso del trabajo y de repente al día siguiente después de verme está muy liado otra gran mentira otra gran mentira porque eh, aclaro siempre lo he dicho y lo pongo muchas veces en mi facebook que la persona que le importas no voy a decir que le gustas que le importas saca tiempo de donde sea y como he dicho antes hasta en el descanso de trabajo si tiene dos minutos te escribe algo. exactamente juan un minutito verdad un minuto hombre es que yo una vez mira hice una vez una prueba que es eh, cronometrar, aunque suene una locura, sí. cronometrar cuánto se tarda en abrir el WhatsApp y poner un hola. Y fueron cuatro segundos. Sí, sí, sí. Y dices tú, ¿tú me quieres dar a mí a creer que yo, o sea, que tú no has tenido cuatro segundos en el día para ponerme un hola? Por eso, cuando a mí me han dicho, es que he estado muy ligado, o, bueno, muy liada en este caso, he estado muy liada no he tenido tiempo hoy, digo, mentira, has tenido cuatro segundos para ponerme un hola. Y si no me pones un hola en cuatro segundos, es que no te ha dado la gana. Entonces, por eso, mentiras que te dicen claramente. La otra ya la comentamos también, que es la de el me quedé dormido o me quedé dormida. Otra grandísima mentira, que también te dicen después de verte, sobre todo, y es que antes te escribía por la noche, antes de verte, te escribía por la noche, y cómo estás y cómo te va, pues y tal, pues y cual, pues y he hecho esto, he hecho lo otro, ahora tengo aquí puesta la tele, estoy viendo Netflix, estoy viendo no sé qué. Eh, bueno, ya me voy a ir a dormir, que mañana me levanto temprano. Vale, venga, hasta mañana. Y ahora al día siguiente después de verte, por la noche no te escribe. Tú le escribes y hasta no te lo lees. Y ya te contesta al día siguiente y dices, que me quedé dormida. O me quedé dormido. Y uh -huh. tú qué casualidad. Antes me contaba todo lo que había hecho y que hasta estaba viendo la televisión antes de acostarse. Y que le entraba sueño y se iba a dormir. Y de repente ahora se ha quedado dormido. Sí. Otra gran mentira. Mentira tras mentira, pues. Por lo que estamos viendo, ¿no? Claro, es que eh, a mí me ha molestado bastante esto de gente que cuando te han visto y que no les ha gustado físicamente, bueno, pues nada, si no les ha gustado. Y en vez de decirte la verdad, oye, mira, pues no encajó contigo o no ha habido feeling o no ha habido chispa, llamarlo como quieras, no te dicen nada, cambian completamente radical de actitud, pasan de escribirte todo el día a no escribirte, o incluso lo más feo que hablamos hace poco leerte y no contestarte sí, es una falta sí, sí. de respeto tremenda eso es lo que voy a comentar ahora pero pasan de estar muy pendiente de ti y de tener mucha gana de conversación a de repente no tener ninguna gana de conversación y a mí me parece increíble y además juzgar a una persona por el físico eh, porque yo siempre le he dicho digo pues soy el mismo con el que hablabas ayer antes de verme y tenías tanto y me dijiste incluso que hasta te gustaba mucho mi forma de ser eh, Fue muy agradable la conversación Y ahora todo eso Al verme ha desaparecido uh -huh. O sea, me parece lamentable y patético ¿eh? Me parece muy feo O sea, ya parece que no te valgo Me has visto, no te gusto, ya no te valgo ya Las conversaciones ya no sirven para nada Y lo bien que te caía ya tampoco vale Por eso cuando conozcamos a este tipo de gente Que nos hacen esto Lo mejor que podemos hacer es decirle Pues mira, pues gracias por haberte ido Porque me has hecho hasta un favor Pues bueno, la verdad que sí porque, Juan, se me vieron una pregunta. ¿Por qué hay tanta gente que miente en, en la actualidad? Es que esto, como decíamos al principio, así un poquito de, en tono de broma, pero es una realidad, parece esto una pandemia, ¿no? La gente miente mucho últimamente. Miente muchísimo. Es, es lo más eh, lo más duro que hay. Yo creo que lo más vergonzoso es eso, que es una sociedad llena de mentiras. Pero no solo ya en el tema de conocer pareja y todo esto, no, que no, es no. mi especialidad. En todo, mienten en todo. En los trabajos, los políticos son los número uno mintiendo. Lo siento si no escucha he alguno, pero es la verdad. Eh, y ya sabemos que eh, todo el mundo miente. sí eh, Les da como miedo o vergüenza decir la verdad. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, al contrario, ser mucho más sincero. y Yo, yo lo he sido, a mí se me han enfadado algunas porque les he dicho «Oye, mira, no me veo contigo, darte buena chavala, pero oye». Y se me ha molestado. Digo, pues debería dar la gracia de que soy uno de los pocos que te dice la verdad a la cara. Y no se calla, se pone a conocer a otra o te deja de hablar. Uh -huh. Pero me muchísimo. Es una pandemia que yo creo que no va a tener ninguna solución, desgraciadamente. Bueno, pues a ver, ¿hay algún signo más, Juan, de la gente que te Oye, miente? Pues por último, yo creo que habría que comentar lo de que he dicho, lo de que te dejan de contestar, se y no te contestan. Algo feísimo, uh -huh. absolutamente. A mí eso me parece, como he dicho, una falta de respeto. Eso de ponerle, eh, como he dicho, estar hablando y todo muy bonito, muy bien. Eh, os veis y al día siguiente le pones «buenos días», y no te vuelvo a contestar. O sea, me parece a mí absolutamente lamentable. Y de una persona que, que yo siempre digo «mira, pues mejor». Porque me ha demostrado que no vale nada, absolutamente nada. Uh -huh. Porque yo creo que por respeto y educación… Por lo menos hay que contestar y poner un buen que también o poner un hola o, oye, mira, ayer estuve bien pero no me veo contigo. Ya está, y no pasa nada. Pero un dejar en visto. No volver a contestar y desaparecer como si no hubieras existido y, y todo lo que te dijo, pues no vale, me parece feísimo. Y lo hace mucha gente, ¿eh? uh -huh. mucha gente. Hasta ha habido alguna que me ha dicho Yo es que si no me interesa no le contesto. Te he dicho, pues muy mal. Después te lo hacen a ti y no te gusta. Exacto. Están muy feo, muy feo. Muy feo. Y este tipo de gente que hace todas estas cosas, normalmente son gente que o han salido de una relación no hace mucho, están un poco perdidos o perdidas, o que eso, o que buscan un prototipo y se creen que tienen que ser así, así, así, y si no lo es, no les vale. Y están muy equivocados y equivocadas, porque nunca lo van a encontrar. Juan, y otra, corra, otra cosa que ocurre también en el WhatsApp, con esto de, de que estás hablando y te dejan eh, en visto y no te contestan, pero también ocurre que durante una conversación... Eh, siguen en línea, pero no te contestan. Es decir, que están hablando con otra persona que les interesa mucho más, pero no te dicen, no te dan ningún tipo de explicación. Sí, por supuesto, eso también lo hacen mucho, o incluso, eh, lo que comenté también una vez, eso que tú has comentado, sin duda también lo hacen, también es lo mismo, sí. la, otra falta de respeto, es decir, no, no, si yo sé que me estás escribiendo, pero paso de ti. O sea, eso a mí es lo que más me molesta y desde luego ya para mí pierde todo el encanto a la otra persona, absolutamente. Es más, yo me quito de en medio, automáticamente hasta la borro, bloqueo, porque yo mira, yo no quiero una persona que me falte el respeto y me ignore. Eso me parece feísimo. Uh -huh. Y hay otra gente que, que mienten también, que lo podríamos añadir como otro punto, que también me lo han hecho y me parece increíble cómo se les coge las mentiras cuando dicen no, yo callé, no tuve tiempo, tuve mucho trabajo y a la vez... O sea, tú la has escrito en WhatsApp, le has puesto un mensaje y te dice que no ha tenido tiempo, que ayer estuvo muy liada, como he dicho, o muy liado. Y ahora ves que está subiendo cosas a Facebook. O sea, ves, a las 11 de la noche subió un mensajito, o subió uno de estos, de estas fotos que vienen con mensajes de superación y demás. Sí. Y, y siempre digo, bueno, la frase está incompleta, no tuviste tiempo para mí, porque uh -huh. el Facebook ha estado subiendo cosas. Es decir, has entrado en el Facebook, has seguido haciendo tus cosas, has visto un mensaje, como ya hemos dicho muchas veces, haber plegado hacia abajo, la ha vuelto a la para arriba, uh -huh. he dicho, ah, me está escribiendo el pesado este, paso de ahí. ya has haciendo tus cosas. Y después, no, no tuve tiempo. Como le dije una vez a una, digo, pues te habrán hackeado el Facebook. Porque en Facebook has estado publicando cosas. Uh -huh. Y a mí no me has contestado. Sí. Eh, Juan, ¿resumimos un poquito antes de terminar? Pues el resumen es que cuando conozcamos a una persona y nos mienta, o sea, cuando estemos hablando con esa persona antes de que nos vea y, se, ...y nos ponga que está muy a gusto... ...que somos maravillosos... ...que le encantamos y todo eso... ...y después de vernos... ...cambie completamente su actitud... ...y empieza a mentirnos... ...con que se quedó dormido... ...dormida, que estuvo muy liado... Eh, ...que no quiere estar con nadie... ...pues rápidamente... ...la borremos, le bloqueemos... Eh, ...la quitamos de nuestra vida... ...y que ni siquiera le digamos nada... ...o sea, no entremos en... ...es que no me escribiste... ...que no me pusiste nada... ...oye, ¿qué te pasa? ...porque no me contesta... ...directamente desaparece... quítate de en medio no le digan nada y da gracias eso por no tener una persona, o sea por no haber seguido conociendo una persona que no merece la pena, que te ha mentido y que no te ha dado ningún valor ya vendrá alguien que le guste mucho más uh -huh. Pues Juan muchísimas gracias por esta gente que miente al conocerla por este tema de hoy, tan interesante como siempre y bueno pues la semana que viene más Aquí estaremos, en la próxima semana ya el martes, en el martes. El Radio Normal Exacto Así que volveremos con otro tema interesante para todo el mundo Pues feliz semana Juan Gracias Igualmente para todos y para todas